Buenas, buenas, buenísimas, buenísimas a todos, bienvenidos a un nuevo video, hoy, hoy, hoy es especial, hoy es especial porque porque qué? A ver, porque a ver, primero, ¿dónde está Midnight? Midnight está aquí, o sea que hoy es un video de Battle Planet, así es, hoy tenemos el review de un Bakugan de Battle Planet porque hace mucho, muchísimo que no hablamos de Battle Planet y yo dije, no puede ser Battle Planet también tiene derechos, derechos. ¿Qué vamos a hablar? Bueno, vamos a hablar de mi Bakugan favorito de Bakugan Battle Planet, sin contar Armored Alliance, eso sí es verdad, pero es mi favorito igual con los diseños de Armored Alliance después de Whole Core Papacito claro está, claro está. Recuerden ir a mis redes sociales, las dejaré aquí abajo en la descripción y recuerden ir a Drography y como no, un canal muy genial de animaciones y sin más, y sin más empezamos con el video ¿y de quién estoy hablando? ¿estoy hablando de Holcore, ¿estoy hablando de Hulkor? no, no, no, no estoy hablando de Holcor ¿de quién estoy hablando? bueno, bueno primero ponemos un Bakukor aquí y aquí lo tenemos, mira, mira, mira ¿quién es? ¿quién soy? ¿quién soy? bueno, bueno, bueno, para eso vamos a descubrirlo, A ver, a ver, a ver, a ver a ver, a ver enfócame y, y, y, y ¡Qué hermosura! Mantonoid Ventus, un Bakugan hermoso, que en lo personal es mi Bakugan favorito de los diseños, por lo menos Core, de, de Bakugan Battle Planet. Mira, mira, mira, mira, mira, de mis favoritos. Si bien es un Bakugan que no es muy raro, no es muy raro, a mí por lo menos me fascina el diseño, es súper orgánico, me encanta cómo hay este tipo de curvas, ¿ves? Es como una S, si lo, si lo vemos así, es como una S, que va así, termina acá. No, vale, vale, vale, que es hermoso. Y en Ventus, por lo menos a mí me encanta el Ventus de Battle Planet. Bueno, que en fin, que este Bakugan... Bueno, bueno estoy temblando mucho. Bueno, que este Bakugan en, en sí me parece demasiado, demasiado bonito. Y así Ventus le he visto en otros atributos. Porque de hecho, si no estoy mal, si no estoy mal, este Bakugan está en todos los atributos. O sea, de Pyrus, Aurelus, en todos está... Inclusive está en Diamond, ya está en Diamond, ¿no? Pero vale. ¿Qué está cuando Me parece muy lindo. Eh, si se preguntan, si se preguntan. Tiene 500 poder ver Y no sé por qué, pero a mí por lo menos me encanta, me fascina, o sea, pero mal, el hecho que el Ventus de Battle Planet es como verde sólido. mira Este, este Ventus a mí me encanta, me fascina. ¿Qué puedo decirte, no? No sé si me gusta más que el Ventus de las primeras temporadas de Bakugan. Pero que hombre, que a mí la verdad sí me pareció bastante atractivo este Ventus. Pero claro, a ver, que tú mencionaste el Bakugan en, en, en Diamond, pues hombre, pues a ver, a ver, a ver, que si me gusta lo tengo, ¿no? Vale, aquí está y tenemos a Mantonoid Clear, o bueno, Diamond, ¿no? Vale, tú, tú y yo sabemos que los Clear en Val Planet pues no se llaman Clear, sino pues Diamond. A ver, vamos a ponerlo aquí. ¿Dónde está? Ahí está. Mira, mira, mira. Mírame esta belleza. Mírame esta belleza de los Bakuganes más hermosos que vas a poder ver. Es un ángel. Es un ángel que es alérgico al insecticida. Sigue manteniendo los 500 poder B. Eso no, no cambia en nada. Pero vale que tiene estos detallitos así. Y míralo, míralo. Es, es hermoso eso. Es un clear súper bonito. Mira, mira, mira, mira, mira. Ah, Dime si no. Mira, si me dices que no, eres mentiroso. O sea, no me importa, no me importa, eres mentiroso. Vale, conserva la misma forma. A ver, es lo mismo que este, ¿no? Vale, que lo único que cambia que es, pues, el, el, el aspecto, ¿no? Vale, pero, pero, pero, tengo aquí además este de aquí. Que es un Mantonoid versión Ultra, ¿no? Bueno, como sea, aquí está. Mírenlo, mírenlo, mírenlo. Es muy lindo también. A ver, este Mantonoid es hermoso. De los mejores diseños también. Esto. Mira, mira, Darkus, muy lindo. Me gustaría tenerlo en Ventus como para tener el jueguito, ¿no? ¿Sabes? En plan, lo tengo en Ventus. En Ventus para Core, pues también tenerlo en Ventus para Up Ultra, ¿no? Pero, pero, pero, pues eso no niega que es un gran Bakugan. Mira, mira los detalles. Este tiene también 500 poder B. No no cambian el poder B. Pero, pues, sí que es muy lindo. Y una ventaja que tiene este Bakugan en concreto es que se le facilita mucho conseguir dos Bakugan. Es decir... El, el atraparse dos Bakukor aquí es, es muy bueno, es muy muy bueno para eso la verdad es, es, es bastante bueno, la forma le ayuda bastante y, y es que se ve es súper imponente ¿no? mira, mira, mira mira súper súper lindo yo creo que me quedo un poco más con este porque no sé, la forma me parece un poco más orgánica es un poco más sencillo y a ver ese es lo, lo sencillo eh, logra superar lo, lo, lo complicado ¿no? Vale, igual para cerrarlo, a ver que vamos a cerrarlo, ¿no? Porque toca cerrarlo. A ver, alejémonos, alejémonos. Vale, para cerrarlo, que es muy sencillo de hecho. Mira, cerramos aquí. Primero, cerramos aquí, así, y metemos la cabecita del Bakugan. De tal forma que se cierre así. Es súper sencillo. Voy a repetirlo. Mira, mira, mira. Cierras aquí, así, tal cual. Y lo único que tienes que hacer es meter la cabecita con cuidado. Aquí, así. Y ya. Y ya tienes cerrado el Raul Bakugan. Es súper, súper fácil. No sé si me quedo con el Diamond o con el, o con el normal. Es complicado porque aunque el Diamond sí es mucho más, eh, digamos, como estéticamente agradable. Y digamos que esto, el hecho de que sea Diamond y estas cosas te hacen sentir como, uff, es una versión mucho más especial. También es cierto que la simplicidad del Ventus te, te mata, ¿no? Vale, que igual también está la versión... Ultra ¿no? que ya hablaremos de ella después solamente la quería mostrar porque pues el protagonista de hoy es nada más y nada menos que este hermoso mantonoid muy lindo ¿no? Muy hermoso. Bueno, chicos, este ha sido el video. Espero que les haya gustado muchísimo. Recuerden dar like, comentar, compartir y suscribirse. Y díganme, y díganme, por favor, ¿cuál es su Bakugan de Valer Planet favorito? A ver, a ver, díganmelo. Porque es que, a ver, Valer Planet también, también es Bakugan y es muy hermoso, la verdad. Es muy, muy lindo. Entonces, sin más, sin más, espero que les haya gustado muchísimo el video. Recuerden dar like, comentar, compartir y suscribirse. Y nos vemos en otro video. Adiós.